Soy Chamalu de Bolivia y quiero invitarte a una secuencia de tres, es un curso tres sesiones, tres conferencias abiertas para el público sobre el apasionante mundo de la sabiduría mágica, el shamanismo andino, esos otros saberes que los abuelos de las montañas, que las abuelas de la selva, fueron acuñando y transmitiendo generación en generación. Después de haber caminado con ellos mucho tiempo, después de haber encarnado este otro conocimiento, prohibido muchas veces, olvidado otras, quiero compartir contigo en estas tres sesiones, desde este sábado a las 14 horas de Bolivia, los secretos de los abuelos, el poder interior, el viaje chamánico y cómo aplicar todo esto a nuestro día día estás invitado espero muchas gracias. Tengo todas las edades mis abuelos viven en mí mi corazón es una estrella soy hijo de la tierra viajo a bordo de mi espíritu camino al